Bueno eres y gracias por tu amor. Oh gracias por la cruz, mi salvador. Rodeado de tu amor me encuentro, mi salvador. Por ti no estaría aquí hoy. Oh yo soy. Gracias por todo lo que has hecho en mí y lo que haces en mí. Gracias Dios por tu amor y por lo que has hecho en mí y por lo que estás haciendo aquí. Eres mi respirar, mi vida. Yo sin ti no soy nada. Dios, por todo, eres mi vida gran. Yo soy Abad. Sin ti estaría perdido, quién sabe en el mundo. Pero te doy gracias por tu eterno amor, infinito amor. He has amor. Gracias por tu cruz y lo que has hecho en mí. Oh Dios, eres mi amor, te doy gracias Dios por lo que has hecho en mí.